Hoy millones de personas en todo el país están reconstruyendo sus vidas y recuperándose de las adicciones y los desórdenes mentales, ayudándose y apoyándose unos a otros. Para remisión a tratamiento por trastornos mentales y uso de sustancias, llámalo a 800 662 4357